Que esa tierra estéril hoy será la tierra que fluye leche y miel mañana. Dios no está buscando un sabelotodo todo, Dios está buscando alguien que le crea, alguien que accione según lo que oye, alguien que se mueva según lo que cree. ¿Sabe por qué hay gente en silla de rueda? Porque alguien está creciendo por ello. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque por la fe dijo: Voy a ese día, al de fuego. Porque algo puede suceder. Sigo paro. Dile a alguien, sigue creyendo. Hay tanto que hablar. Pero lo, lo básico de Abraham, o el fundamento principal, es que Abraham le creyó a Dios y se hizo justo. El apóstol Pablo dice, le creyó a Dios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 Y hoy muchos de ustedes están aquí desde la una de la mañana tarde Algunos vinieron de otros países, otros hicieron fila Pero están aquí y no se han dado cuenta que Dios fue Que puso el querer como el hacer Porque Dios dijo, ya no voy a dejar a esta mujer en este ambiente La voy a sacar de la tienda antes que entre el 2022 La voy a sacar de la tienda porque sus ojos tienen que ver Lo glorioso que será mañana Alguien tiene que alabar a Dios, dile te van a sacar fuera. Y yo vengo de parte de Dios a decirte que viene un tiempo poderoso para tu vida si le puedes creer a Dios. No, pero me da, da vergüenza en la forma en que usted recibe la palabra. ¿Qué van a decir la gente de Centroamérica? Yo quiero no saber si hay alguien que cree. Eso, eso que estás sintiendo de orar dos horas más ahora acostumbrado, es sacándote para afuera. Eso que estás sintiendo de entrar en tu día de ayuno, es sacándote para afuera. Eso que estás sintiendo de vigilar, es Dios sacándote para afuera. Porque los días de ser capturado por la visión de Dios, han llegado a tu vida Yo siento que hay gente hoy que lo van a sacar. que no tengo tiempo, Sienta un minuto, sienta un minuto, ¿Sabes cuáles son las gente que pueden capturar la profundidad de Dios, lo que va con chisma para allá. No va a ser así dominicano. Lo que van un poco más lejos. Dice que cuando Moisés se fue más para allá. Entonces se le apareció la gloria de Dios. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Jesús reunió a los discípulos para orar. Eh, Miguel, y después que lo reunió, le dijo, esperen aquí, yo me voy más para allá. La gente que se va un poco más lejos son los que trascienden a niveles sobrenaturales. ¿Sabe por qué tú estás aquí? Porque te están jalando para afuera Te van a cortar la distracción Te van a cortar el desenfoque Y te van a llevar a donde puedes ver Seda tu minuto, mira Dios le dice a Moisés Sube al monte Que yo quiero hablar contigo Y Moisés se va con Josué y Dios le dice, espérame ahí, a la mitad de la montaña, seis días. Y Moisés esperó, seis días, sin hacer nada. Porque a veces, la mejor forma de Dios quebrarte, es sentándote sin hacer. Por eso es que algunos de ustedes pastores, el día que durmieron más, Dios los ojos so... de una forma que no se lo creen, porque ese día entendieron que lo que iba a pasar ya no iba a ser por sus fuerzas, sino por el brazo de Dios. Sí, sigo paro, sigo paro, sigo paro. Y los sentó. Tú sabes lo mira, lo más desesperante para la carne se llama la soledad y no hacer nada. La gente te puede aguantar 40 días trabajando Y, y, y no lo preocupa a la carne Pero siéntala 5 horas diarios sin hacer nada Llévala a un lugar donde no entre señal Ni siquiera satelital Llévala a donde los textos no llegan Para que tú veas Que te va a rabiar y te va a decir Sácame de aquí Porque ahí es donde ella comienza a morir cuando no puede hacer nada, alguien tiene que alabar a Dios. Sigo no paro, sigo no paro. Sigo no paro, sigo no paro. Y Dios entró a Moisés seis días. Y al séptimo le digo: Sube para que vea gloria ahora. Ahora que deshabilité tus sentidos, activaré tus otros sentidos espirituales. Sigo no paro. Y cuando Moisés va a acercarse a la gloria, Todo está oscuro? Dice Moisés, y todo estaba oscuro porque Dios estaba en las tinieblas, en la oscuridad. Y lo más grande es que Dios, no le dijo toma un bastón para que tú puedas caminar y no trompieses. Dios le dijo camina aunque trompieses. Pero Señor, yo no veo, pero me escucha. Camina subiendo una montaña y pegándose con la... Una piedra en el pie y ya te podía haber atropellado, pero Dios le dijo: Solo cuando camina con los ojos deshabilitados, naturales, es donde puede entrar en la gloria. Hay alguien listo para eso hoy. Él es el Dios que dice. Si tú me puedes esperar 7 días, yo puedo estar contigo 40 días. Yo no sé si usted va a seguir siendo normal o usted va a trascender ya. Hay gente aquí, no va vale a dominicano, que está harto de ser el mismo. Déjeme acelerar esto. Dile a alguien, prepárate. Te van a desbaratar para luego construirte te van a quitar para luego darte te van a restar para luego sumarte alguien tiene que alabar a Dios solo cuando Saulo se le fue en los ojos comenzó a tener visiones sigo paro dile a alguien Dios te está jalando para afuera por eso sientes que tienes que orar más por eso sientes que tienes que escudriñar la Biblia por eso de pronto hay un deseo de encerrarte a sola. Por eso siente que los cultos de tus iglesias necesitan algo. Gracias por ser tu Cuando Dios le habla a Abraham, Él le dice, yo haré esto contigo. Yo te daré un hijo, te daré una descendencia y te daré herencia y morirá en paz y será unido a tus padres. Le habló de paz le habló de herencia, le habló de descendencia, le habló de protección. Le dijo, soy tu escudo. Y Abraham dice, óyeme, ¿en qué conoceré? O sea, confírmame que lo que tú me estás diciendo es así. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Traeme una becerra de tres años y una cabra de tres años. Y Dios comienza a pedirle animales y dice, y sacrificamelos y ponlos sobre ese altar. ¿Qué es un sacrificio? Según Levítico es un olor grato a Dios ¿Por qué Dios le pide a Abraham un sacrificio? Es evidente que el sacrificio hecho por Abraham Era la forma de sellar la palabra recibida de Dios Era como entrar en un acuerdo entre Dios y el cielo Entre el cielo y la tierra Entre Dios y el hombre Sigo paro yo quiero que sepan que nada en esta vida Ni siquiera lo secular Se va a materializar Si no hay un sacrificio por el medio Doctores, todos tuvieron que sacrificarse El primer sacrificio lo hizo Dios Cuando cubrió de, piel, de pieles a Adán y a Eva El segundo sacrificio lo hizo Abel Cuando llevó a aquella oveja Sigo paro, sigo paro otro que hizo un sacrificio fue Noé, cuando después que salió del arca, tomó todas las aves y animales limpios y sacrificó a Dios. El sacrificio materializa profecía. Un día estaba sentado Eliseo, y voy a terminar cuando termine, y él estaba sentado y vienen reyes de Israel, y entre ellos viene Josafá.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 Y Eliseo comienza a mirar Y le dice a uno de los reyes ¿Sabe qué? Por respeto al rostro de Josafá Yo me voy a quedar a, para escuchar a ustedes Pero si fuera por ustedes Yo no le profetizara Pero aún así Eliseo dice Tráigame un tañador Y cuando el tañador comenzó a tocar Vino la palabra de Dios sobre Eliseo Y este hombre comenzó a profetizar Y digo así dice Jehová hagan cisterna, hagan, hagan huecos en la tierra, porque yo traeré agua, sin viento y sin lluvia habrá agua, y yo venceré a vuestros enemigos, esto es una locura, que haya agua, sin viento y sin lluvia, pero ¿saben qué sucedió?, que cuando se levantaron al otro día, lo primero que hicieron ellos, después de hacer los huecos, fue levantar un sacrificio, ¿saben qué estaban haciendo?, Estaban celebrando hoy lo que iban a recibir mañana Estaban creyendo hoy lo que le iba a venir a su vida mañana El sacrificio que ellos hicieron era celebrando la palabra de Dios Antes de verla cumplir Alguien tiene que alabar a Dios Dile a alguien prepárate Porque tendrá que hacer cisterna y hueco porque Dios sin viento y sin lluvia va a traer agua a tu casa y a tu familia. Alguien tiene que alabar a Dios. Y alguien prepárate porque cosas fuera de la lógica van a comenzar a sucederte. Sin viento y sin lluvia. Dígalo conmigo. Sin viento y sin lluvia. Satanás odia los sacrificios. Cuando Satanás ve que te sacrificas para Dios, Él tiembla porque Él sabe que algo va a morir y solo hay unción donde la carne puede ser suspendida o deshabilitada o morir momentáneamente. Satanás no se preocupa porque tú digas vas a buscar a Dios, Él se preocupa cuando tú comienzas a buscar a Dios. Cuando por encima de tus debilidades. Dice yo voy a estar en el altar. Cuando por encima de tu escasez. Yo voy a estar en el altar. Sigo paro. Toda esta historia es muy hermosa. Todo estaba bueno. Dios estaba prometiendo algo. Pero de pronto. Cuando el sacrificio estaba listo. Y ya voy terminando. Dice que descendieron aves. De rapiña, diga conmigo, aves de rapiñas Que querían comerse la carne del sacrificio Y Abraham se levanta y comienza a espantar las aves Porque él sabe que no puede venir fuego si no hay sacrificio que quemar Y él sabe que si esas aves se comen la carne Dios no va a sellar lo que dijo que va a hacer esa es la función de esas aves y si las llevamos al ámbito espiritual, es la función de las aves espirituales que cuando descienden, descienden para que tú y Dios no entren en un acuerdo. Ellas se van a levantar para ser un obstáculo del pacto de Dios contigo, ellas van a querer comerse la carne que provoca en el fuego del cielo. Cuando Dios habla contigo y te dice ofréceme un sacrificio, ¿sabe lo que está haciendo? Te está dando la mano. Tú y Dios están dando la mano y están quedando de acuerdo. Que tú vas a hacer lo que Él te dice y Él va a hacer lo que Él ha dicho. Alguien tiene que alabar a Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que Abraham se levantó con ese palo. Y comenzó a espantar las aves. Y ahuyentarla Y una cuanta le dio por las alas El punto que él defendió el sacrificio No dejó que su altar se quedara vacío sí, padre Ahora lo que más me sorprende a mí Me atrae la atención Es que Dios tiene ángeles poderosos Son incontables los ángeles de Dios Los ángeles son tan poderosos Que un solo ángel Se paró entre el cielo y la tierra es tan grande que puso un pie en el agua y puso un pie en la tierra. El que vio a David era tan alto que la nube lo tapaba. El que salió mató 180 mil, 183 mil guerreros de los filisteos en una sola noche. Más que la bomba de Hiroshima. Los ángeles son poderosísimos. Los ángeles son temibles, poderosos hay ángeles que no son amables que lo que son es guerrero alguien tiene que alabar a Dios y Dios tiene millones de ángeles Jesús dijo yo puedo orar a mi padre y mandarme legiones de ángeles pero lo que me atrae la atención aquí David es que Dios no ayuda a Abraham a espantar las aves Dios está en el trono mirando y diciendo a ver qué va a ser este ya yo le di la palabra Ahora las aves quieren quitarle lo que yo le quiero dar. A ver qué va a ser Dios no envió los ángeles porque hay cosas que Dios no la hará por ti. ¿Alguien, alguien tiene que alabar a Dios. Hay cosas que Dios no la va a hacer por ti. Hay cosas que te tocan a ti hacer. Pablo dice, mira, a la gente. Le dicen a Dios, mátame la carne somete me dio la carne él no lo va a hacer Pablo dice yo la golpeo es tu responsabilidad mantener la carne en sujeción no de Dios usted está esperando que Dios espante las aves y Dios está esperando que tú te levantes y espante las aves en el nombre de Jesús de Nazaret es de la noche en que debe de levantarte en fe y espantar el desánimo, espantar todo pensamiento negativo que te dice que tú no puedes. Tienes que ir a la palabra de Dios y estimular tu mente en esa escritura. Y llenar tu espíritu de la voz de Dios y levantarte a decir, sí, diablo, aunque está volando cerca de mí, yo voy a ver lo que Dios ha dicho. Yo me levantaré y espantaré todos los pensamientos. Sigo paro, sigo paro, a su nombre, dile a alguien, es tiempo de tomar un palo, y que a, él, a palo a toda ave de rapiña, comenzar a contradecir lo que el diablo dice, comenzar a vivir de acuerdo a la palabra del Dios del cielo, dile a alguien, prepárate porque tú y Dios hoy se van a dar las manos, las aves quieren impedir que tú y Dios se conecten. Las aves quieren impedir que tú y Dios se mantengan en acuerdo. Las aves quieren impedir que tú crezcas. Pero Dios te trajo al de en el fuego para que espante la sabe y que te levante en fe. Debo que trabajar Ya descendieron unos ángeles que yo estaba esperando. Alaba la gloria de Dios. Hay aves que van a coger fuego esta noche. La llave de rampita que van a coger candela alguien a la gloria de Dios yo vine a espantar, ave, Dios me habló y me dijo, ora para que las aves que vuelan sobre Santiago, esa ave de rapiña, esa ave de envidia, esa aves de división, esa ave de competencia, no esa aves del diablo, la vamos a espantar, del entero, alguien tiene que alabar a Dios, porque Dios dice, si espanta la las aves, que crea, Mire, si usted vino para estar sentada así, monjónica, levántese y van a saber. A ver, la puerta, la ciega, la fea. Pero si usted tiene fuego, alguien tiene que alabar a Dios. ¡Ah! que tienen voz de Dios que se han sacrificado pero le están diciendo, le están dejando la sabe, que hagan lo que ella quiera para la tiene que levantarse el palo Estados Unidos ella tiene que levantarse el palo oh gloria miren siéntense cinco minutos en un juicio veo ángeles como gacela corriendo rápido Shaba Shaba la diosa más alta ándale de Shaba Dios me dijo vas a espantar aves vas a espantar esos demonios vas a espantar esos lo hace ¡Aremo! ¡Avita! Dios, ¡Dios no va a ser espantar! Alguien tiene que alabar a Dios a alguien van a ser espantado Tu visión que está detenida por aves Se van a espantar Espanta la sabe Y la visión va a correr Espanta la sabe La iglesia va a crecer Espanta la sabe Y Dios va a cumplir Quiero hacer una oración. Shama. Shama. Shama. Tú sabías. O y baja. Tú sabías que el primer hombre que vio fuego del cielo fue Abraham. Era textualmente, puede ser que a ver, pero textualmente, bíblicamente, el primero fue Abraham. Nunca Dios había descendido fuego del cielo. Además, Dios nunca se había manifestado en fuego. El primer hombre que ve un fuego bajar del cielo y moverse es Abraham. Abraham es el primero que cree de todos los hombres que Dios puede levantar a los muertos. Gracias por su entusiasmo. Porque creía que Dios podía levantar a Isaú después de muerte. Abraham fue pionero en muchas cosas. Y el Señor hablaba y me decía, este de 2022 levantaré pioneros. Gente que va a creer por cosas que nadie ha creído. Gente que va a correr por cosas que nadie corrió. Gente que va a confesar lo que nadie confesó. Escuché este oro Cuando Abraham espantó las aves Una gran oscuridad lo cubrió Pero después de la oscuridad Cayó fuego Y dice, si se veía una antorcha encendida Que caminaba En medio de los animales Alaba lo que vive Alaba lo que vive hoy se dice que él es fuego consumidor que el sinaní se quemaba cuando Jehová descendió alguien tiene que alabar a Dios prepárate porque quien se va a pasear en tu casa no va a ser ya. quien se va a pasear en tu casa va a ser el príncipe de paz quien va a caminar entre los pueblos, Dios gloria ¡Era más, humana, más, Después de la oscuridad había oscuridad, pero la oscuridad no impidió que el fuego bajara. No hay diablo que detenga el fuego que va a caer sobre ti esta noche. No hay oscuridad que impida la bendición para tus hijos. Ay, Dios, me gracias por su entusiasmo. Que se bruja, se mueven siete brujas y te den la vuelta en la casa y no lo ves Hay alguien que cree que por encima del diablo está el poder de Dios. Toca a alguien y le prepárate. Porque lo que Dios te va a dar, no hay quien lo detenga. Y lo que viene para ti, no hay quien lo pare. Es como un tren sin freno. No hay quien pare la gloria que se aproxima. La no importa la envidia, no importa la puta lo que el diablo le quiera hacer, no acabas, que le toca a la plataforma. que va a caer nada suena calla 2022 será indeterminable. será indeterminable. lo que están abajo será puesto arriba y lo que está en arriba su orgullo lo va a poner abajo para que grite no hay oscuridad y nos saca Padre, Padre, Padre, Padre, alabe la gloria de Dios padre padre, padre, padre, Padre, Padre, Padre Padre, Padre, Padre Veo ese ángel, ese ángel corona azul Pechante que se mueve ahí Se mueve con destello de luz Se mueve, se mueve se cantará más lo único por lo cual Dios me envió aquí por lo único que me levanté a las 2 de la mañana para venir aquí hoy para decirle que si espanta tú sabes el fuego baja que si espanta tú sabes el muchacho va a nacer tiene que ser reflejado por lo físico. Elisa le echó sal a unas a una aguas y se cerraron. Moisés le tiró una mata y se entió ¿Por qué le no critican si derramas aceite y tiene no sal? ¿Cuál es la diablura del diablo ese? Si Moisés lo hizo con Espanta María de Alicante en la ciudad entera Magua, silma, En el avión yo me digo Espanta, varón de cementerio espántalo, Espanta esa influencia diabólica negativa espántalo, lo creo Shama, rama, shama Alguien grite, lo voy a Y todo tipo para hacer ridículas las manifestaciones de Dios. Si alguien hace así, se mira. ¿Qué tú quieres que haga? Porque tú no sientas fuego. Yo quiero que ellos. ¿Tú quieres que ellos Que quiero ser libre. suéltame Que tú no me pagas la renta. Déjame con Oh, gloria. En Colombia, es que es si es en Colombia no hay nada aquí sí? La palabra vaina Donde pone pone la, la macheta la espada ¿Va? ¿Va, ¿Vaina que se llama? En Colombia no pastores sin que vaina es Así, así, frescamente, sin nada. Hoy porque yo no cociné, ¿qué vaina es? Eh? Déjenme hablar el lengua. No voy a repetir porque ahorita ponen, ¿qué vaina, qué vaina, qué vaina, qué vaina? Gloria, ¿qué vaina es? Eh? Déjenme adorar a Dios. Con toda mi vida. lo que pasa es que hay cosas que uno ve en secreto y que uno hace que uno ni la dice en público porque está loco el tipo hay cosas que simbolizan la realidad espiritual en el mundo físico y que Dios te pone a hacerla saca un día yo estaba durmiendo vivíamos aquí. Mi esposa me es testigo. Tres de la mañana, Dios me despierta y me dice: Levántate, vamos a ministrar. Yo dije: Señor, pero no tengo invitación a ningún lado. Y no la tres de la mañana. vístete toma la camioneta, la troca y da vuelta en la ciudad. Tres de la mañana, da vuelta. Y el señor, voy a dar el chiste de gasolina que tengo. Yo me digo, da vuelta. Cuando yo me quería levantar sin que mi esposa se diera cuenta, es imposible. Cuando yo me vi un día, me digo, ¿para dónde va? Estamos profunda, muriendo. Tienen una opción, la mujer, impresionante. Yo le expliqué a en paz, yo me vestí y se ve la camioneta a dar y como ya ando vueltas y digo Señor, aquí estoy dando vuelta como un loco a las 3 de la mañana y ahora qué y me digo, bien ahora te voy a decir lo que vamos a hacer vete al madecón. ya ellos terminaron, ahí hay brujos vete y contrarresta todos sus poderes diabólicos orando y quebrando sus maldiciones llegué y me Gracias gracias que los lenguadalgas no me vieron Porque a las 3 de la mañana hace el el pastor en el barricón? A las 3 de la mañana Dios, Dios perfecto Pero Dios me llevó a interceder en ese lugar Cuando terminé me dijo Ahora vamos, sigue por esta calle Me dijo, párate en este cruce Y me dijo, mira ahí que hay Había un altar, una brujería Que acababan de hacer Y me dijo, debarátala Yo le di pasta hermano la debaraté. Y mientras la debarataba, comenzó a sonar como sonido de moneda. Y yo vi que había muchos cheles. A que los brujos son tan miserables que siempre trabajan con cheles porque trabajan con dólares, no con cheles. Y ahí cayó el chelereo ese. Pero entre los cheles había un precio. Y había un par de cosas. Y el señor, necesito gasolina. Y me dijo, cógelo, un eso no tiene el poder. El poder lo que con no. Yo estoy mirando misión. Yo veo mi corazón. Yo creo que hay mujeres que van a cortar palos de mañana para la. Y a veces tú la no vas a encontrar así. Y... Hermana, ¿qué pasó? Y plantando una ave del diablo